Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y voy a hablar de las pruebas estándar, regulación de tensión y eficiencia. La prueba de vacío. Pueden consultar cómo se hace esta prueba en cualquier libro y básicamente da tres resultados, la tensión de circuito abierto, la corriente de circuito abierto y la potencia de circuito abierto. Con estos datos se puede calcular el factor de potencia, por lo tanto, se puede calcular el ángulo de la impedancia medida. También se puede calcular la magnitud de la admitancia medida usando la corriente, y la tensión de circuito abierto, y con este valor calcular finalmente la impedancia de magnetización. En la prueba de cortocircuito también se tienen tres resultados, la tensión de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Con estos datos se puede calcular el factor de potencia, por lo tanto, se puede calcular el ángulo de la impedancia medida. También se puede calcular la magnitud de la impedancia medida usando la tensión y la tensión de cortocircuito. La regulación de tensión se calcula como la tensión en la fuente menos la tensión en la carga sobre la tensión en la carga por 100%. Hay que aplicarle la relación de transformación para hacer bien la comparación. La eficiencia se calcula como la relación entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia de entrada a su vez se compone de la potencia de salida más las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro.